Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para el día de hoy y es la continuación de la serie de Efesios, capítulo 6, versículo 11. Gloria al Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En esta ocasión, vamos a, le hemos puesto por tema, perdón, ataques al pueblo de Dios. En nuestra pasada reflexión vimos cómo ataca a Satanás la Palabra de Dios. Hoy veremos cómo ataca al pueblo de Dios. Persecución, presión por colegas y preocupación por tres armas que emplea con gran efectividad. La persecución nunca debe tomar por sorpresa a los cristianos, porque la Escritura repetidamente nos advierte de que vendrá. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3.12 dice, «Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, sin embargo tales advertencias son a menudo pasadas por alto en el clima de salud riqueza y prosperidad del cristianismo contemporáneo como la avaricia perpetuada por tal movimiento continúa su agresión a la virtud cristiana muchos creyentes profesantes han llegado a esperar una vida sin dolor y sin problemas, cuando los problemas vienen los toman por sorpresa y muchas veces se desilusionan con la iglesia o con Dios mismo algunos prueban ser falsos creyentes a quienes describió Jesús en su parábola del sembrador. Gente que responde al evangelio con gozo, pero se apartan cuando se levanta la aflicción o persecución a causa de la palabra. Mateo 13.21 Satanás también utiliza la presión de los colegas como un arma efectiva. Mucha gente nunca viene a Cristo por temor a perder a sus amigos o por ser tachado como diferente. Para ellos el costo del discipulado es muy alto. Aún cristianos a veces luchan con la presión de los colegas, comprometiendo los estándares de Dios para evitar ofender a otro. Otra alma es la preocupación con el mundo. A menudo el lugar más difícil para vivir la vida cristiana está en el lugar más fácil. Por ejemplo, el convertirse en cristiano en América no es una decisión de vida o muerte como lo es en algunas partes del mundo. Algunos se levantan firmes en contra de la persecución o la presión de los colegas, Pueden temblar en un clima de aceptación, muy, se muy seguido ahí es donde el peligro de complacencia espiritual y preocupación con el mundo es mayor. Para protegerse de tales ataques recuerda que Dios usa la persecución para hacerte madurar y traer gloria a sí mismo. También haz una elección consciente cada día para complacer a Dios en lugar de la gente. Finalmente evalúa tus prioridades y actividades cuidadosamente. Lucha contra la tendencia de preocuparte con cosas que no están relacionadas con el reino de Dios. Dios les bendiga.